Capítulo 3, versos 5 y 6, que dice la letra C en la Reina Valera, 1960. Nos salvó, no por obras de justicia, las cuales nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Dice que, en el verso 6, en el cual derramó en nosotros abundantemente ...y por Jesucristo nuestro Salvador. Mira qué interesante. O sea que la salvación no es por obras de justicia. No es porque yo, o tú, o cualquiera pueda ser justo. Sino por la gracia del Señor. Y por esa su misericordia. Y en ese lavamiento de la regeneración. Qué, qué interesante es esto, mi amado, mi amada. Que el Señor allí precisamente... Nos lava, nos limpia, nos purifica, nos santifica. Pues eso no es por obras. No, no, no, no es por obras. No es por lo que yo hago o, o dejo de hacer. Sino nos salva por la fe. Por aceptar, por creer en su Hijo amado Cristo Jesús. Y el Señor nos da una renovación total espiritual. Dice: El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces, pues qué importante es que sepamos distinguir cómo nos llega a nosotros la salvación. La salvación nos llega por Jesucristo, el que vino y murió en la cruz de Calvario por, nos, por nuestros pecados, para salvarnos al Señor de tanta maldad que existe en esta vida, en este mundo. Y es por eso que en ese devocional vamos a estar meditando día con día, día con día, todo el año con, con la ayuda del Señor. Así que entonces, vamos a orar y que esto sea parte de esa, de esa entrega con Dios, de esa entrega total y absoluta con el Señor. Y no es como ver de su palabra y orar y clamar ante el Altísimo. Padre, le adoramos, le bendecimos, le honramos y le glorificamos. Le damos gracias, Señor, por este proyecto en el cual... Tanto mi esposa como un servidor, Señor. Estamos aquí para atender, para bendecir a todos aquellos que se atrevan a estar en este devocional. Padre, bendígales. Y A ti te digo, mi amada, a ti te digo, mi amado. Recibe la bendición del Altísimo para la gloria del Padre. Y gracias por estarnos acompañando en todos estos materiales que estamos elaborando para, la, para bendecir al Señor.